Bueno, eh, otras cosas que podemos setear en los cuestionarios, además de armarlos, eh, son las siguientes. Uno puede pedirle que al armar un cuestionario poner preguntas o bien que tome al azar preguntas desde un banco de cuestionarios. Una vez puestas las preguntas, uno le puede dar una calificación, por ejemplo, que cada pregunta valga 1 dos, tres puntos, lo que sea. ¿ta? Eh, entonces armó su cuestionario para una unidad okay. eh, además ese cuestionario va, habrá que editarlo ¿tá? y para mostrarle qué cosas te permite por ejemplo google eh, poner la calificación dijimos el cuestionario eh, si se le ofrece al alumno una devolución en el momento o después que todos terminaron ¿no? o sea si hay alguna devolución y si es durante el intento después del intento que otras cuestiones. Retroalimentaciones, por ejemplo, contesto y uno le puede responder automáticamente muy bien si su nota fue más de un 80 o bien vuelve a repasar los temas y la nota. Te permite hacer retroalimentaciones o respuestas al cuestionario, inclusive en un lugar si eh, el cuestionario puede tener múltiples eh, respuestas solo una vez. Después de eso uno va a cada pregunta y cada pregunta también te permite. Por ejemplo, este caso es una pregunta abierta donde uno hace una pregunta, ¿no? tiene que responder el al alumno, eso vale un puntaje. En este caso, como va a escribir y uno tiene que responder, no va a ser corrección automática, la deberá hacer uno. ¿tá? y Por ejemplo, acá, múltiples intentos, pregunta si uno si responde mal le vuelve a dejar que responda y le da eh, no el mismo valor que si le responde después de varios intentos, sino eh, como una penalidad, un 33%. ¿Qué más? Eh, lo otro que te permite, eh, además de cada respuesta, darle... Por ejemplo, en este caso se permiten varias respuestas. Entonces, como hay varias respuestas y solo hay dos verdaderas del listado, yo le doy el 50% del puntaje a cada una y a las que no son eh, no son verdaderas o no le doy ningún valor o bien esto es lo interesante por ejemplo si uno quiere evitar que el alumno conteste el multiple choice tipo a la marchanta si la pregunta es errónea la puedo penalizar por ejemplo en este caso si me responde erróneamente una pregunta le puedo decir que saque el menos un 50% y eh, lo mismo, si son dos, ¿no? depende, si son eh, tres preguntas, divide entre 3%, pero bueno, uno le puede aplicar a un tipo de penalidad, y lo mismo, si va a hacer otro intento, si a ese intento le vamos a dar el mismo puntaje que la voy a haberlo respondido de primera, no o no, y solamente responde una pregunta, bueno, espero que esto también haya sido de utilidad, hasta luego.